En busca de la peor película de la historia Terreno mortal con un Steven Seagal inexpresivo Dándole la espalda a explosiones Se enfrentó a la colonia con un Juan Claudio Van Damme Que se protege de explosiones usando máquinas de Coca-Cola Terreno mortal se consagró como peor película Y avanzó a la siguiente ronda Donde en un futuro se enfrentará A una de las dos contrincantes del día de la fecha Un mono gigante que ataca una ciudad Y otro mono genéticamente modificado Que ataca a unos estudiantes de medicina ¿Cuál de estas dos películas será peor? Eso lo vamos a descubrir Ahora, en busca de la peor película de la historia, capítulo 2, Ape vs. Jack Ma". Vamos con Jack Ma, donde conocemos a nuestro mono protagonista, casualmente llamado Jack Ma, Un mono común y corriente, pero que fue sometido a unos estudios científicos, y así es su primera aparición. ¡Se te a ayuda, ayuda! ayuda. Y ahora vamos con Ape, donde conocimos a nuestro mono protagonista, que no tiene nombre, así que lo voy a llamar Ape. Él aparece en un barco liderado por estos dos tipos duros, duros como paquete de pastillas, que lo describen a Ape. Imagine. Almost 36 feet tall. Wow. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Por el momento no voy a juzgar los dotes actorales de estos muchachos porque hay que hablar de Ape, que irrumpe la conversación saliendo del barco. Por algún motivo desconocido el barco explota y ya le cuento dos muertes a Ape y acá hace su aparición Ape Un mono super gigante y super fuerte que parece tener el poder de que a pesar de ser gigante solo lo ven cuando lo tienen a dos pasos Y miren qué presentación porque lo primero que hace a Ape es pelearse con un tiburón Lo mata usando la misma técnica que King Kong. La apertura de mandíbulas. Y de ahí mismo se va a la ciudad a romper todo. Todo esto nada más en 10 minutos, eh. Nada más. Así que en cuanto al punto por presentación del mono, va indiscutiblemente para Ape. O sea, lo presentan matando un tiburón, insuperable. Pero ahora, en cuanto al diseño del mono, Ape es claramente un tipo disfrazado y ni siquiera es un buen disfraz. All right. <laughs> Miren esa vaca, por favor, no le pusieron ni ganas. Jack Ma es un mono real en la mayoría de las escenas, ¿no? No me voy a meter en la cuestión moral de usar animales reales en las películas. Voy a creer que lo trataron excelentemente bien y le pagaron con muchas bananas. Pero en la cuestión estética suma mucho que sea un mono de verdad. Así que en este aspecto el punto es para Jack Ma. Antes de hablar de los protagonistas humanos hay que hablar de los pósters de las películas. Miren el de Abe. Está Abe con un tiburón, con una serpiente y aplastando un barco. Todo esto pasa de verdad de la serpiente también, en la película no es tan amenazante como parece, pero que pasa pasa, mentir no nos miente igual lo mejor del póster es este apartado que dice no confundirse con King Kong, y para entender bien esto hay que poner un poco en contexto el año en que salió Ape, 1976 salió la remake de King Kong con Jane Bridges y Jessica Lange, remake de la película de la década del 30, si quieren saber más sobre todas estas películas de King Kong, les dejo ahí arriba un video que hice sobre toda la película de King Kong, en fin se anuncia la película de King Kong y y obviamente como pasa siempre, siempre, siempre a la par salen muchas copias de la misma, entre ellas Ape por eso en el póster aparece muy chiquitito y escrito muy suave, no confundirse con y más grande y en negrita King Kong para robar sutilmente con la otra película más famosa no tengo sombrero pero me lo saco <risas> Mientras tanto, el póster de Jagma es increíble, es un primer plano del mono Reno y recaliente con tremendos dientes y los ojos bien rojos. Ambos pósters merecen el punto por distintos motivos, pero, pero, pero, mirá esos ojos, mirá esos dientes. Perdón, Ape, diste lo mejor de vos, pero no hay punto de comparación. Ahora sí, vamos con los protagonistas de la película. En Ape, obviamente, no son estos muchachos inexpresivos. Oh shit. No. La protagonista es Marilyn, una famosísima actriz, y Tom, su novio. Hay más personajes que no hacen mucho, como este señor militar. Now what kind of bullshit you trying to hand me? O como este señor científico. Or I'll become a monster. Bueno. Ninguno de estos personajes va a hacer absolutamente nada, nada de nada. Marilyn recién va a hacer algo cuando él la secuestre. Ah, pero los protagonistas de Jackman sí hacen cosas. Acá seguimos la historia de Sam, un muchachito rubio común y corriente que es estudiante de medicina en este laboratorio. Y cuando Jackman enloquece al principio de la película, a él le dicen que lo sacrifique. Pero Sam es buen tipo y prefiere no sacrificarlo. Grave error, es todo tu culpa, Sam. ¡No! This is not my fault. La característica principal de Sam es que abre mucho los ojos, siempre abre mucho los ojos. Abre mucho los ojos cuando está sorprendido, abre mucho los ojos cuando busca a alguien, abre mucho los ojos cuando está enojado, abre mucho los ojos cuando está asustado y abre mucho los ojos cuando está contento. Qué miedo de sacar amigos y si la apoyan en el póster también garpaba muchísimo. También seguimos la historia de Tracy, que es otra médica que es el interés romántico de Sam y que si le ven cara conocida es porque vieron Freddy. Es Tina, la que muere en el techo. Y si no vieron Freddy, son unos boludos. Pero bueno, les dejo un video ahí arriba. En fin, la característica principal de Tracy es actuar mal. Ah, aunque también es la característica principal de Sam. Los dos actúan mal. ¿Ves a a alguien ahí? No. Pero my God. a deje de actuar, ¿nadie le cree? Así que en cuanto a los personajes, el punto es para Jackma, porque ellos se quedan encerrados en el laboratorio jugando un juego de rol y para que no hagan trampa el profesor líder del juego cierra todas las puertas, así que no les queda otro que enfrentarse al mono. Y en cuanto a la actuación, bueno, es evidente que los de Jackma actúan mal, pero los de Ape ni siquiera actúan, aparecen muy poco y ni siquiera le ponen ganas. Bueno, salvo él. Oh, shit. Así que el punto también es para Jackma. Y en cuanto a la Capacidad intelectual, en el capítulo pasado vimos a un tipo intentando asfixiar con una bolsa a Van Damme que estaba debajo del agua, pero acá parecen ser peores. Y no lo digo por este, que no ve un mono gigante hasta que lo tiene enfrente. No, lo digo por Sam, que le toma el pulso al profesor para ver si está muerto, cuando evidentemente está muerto porque le falta la cara. ¿Qué le tomas el pulso Sam? ¿Le falta la puta cara? Punto para Abe por no tener personajes tan idiotas. Abe no tiene mucha trama. Toda la película se sostiene por el mono gigante que va destruyendo cosas, hasta que finalmente a los 40 minutos de película, Marilyn es secuestrada por Ape a pesar de que en el póster nos dijeron que no nos confundamos con King Kong. Y esto es lo que pasa en King Kong, de esto trata King Kong. Es una copia, una burda copia. Al efecto de Marilyn en la mano de Ape le pusieron las mismas ganas que la vaca. Eh. Y después lo amigo que King Kong, aparecen los militares a atacarlo y acá no se termina de entender qué es lo que hace el mono. Estás rapeando, estás rapeando, es confuso. Así como también es confuso este pedazo de madera viniendo a esa cámara, esta flecha viniendo a esa cámara, o este taco de pool viniendo a esa cámara, o esta piedra viniendo a esa cámara, es confuso hasta que te enteras que quisieron hacer esta película en 3D, y bueno. In 3D. Los que la vemos ahora no lo podemos disfrutar. Seguramente en el cine fue una locura. Oh, shit. Aunque la mejor utilización del 3D es cuando Abe tira a la serpiente a cámara y le pega a la mismísima cámara. Más 3D que eso, eh. Voy a elegir este como el mejor plano de la película, mientras que el mejor plano de Jackma es este. Perdón, pero qué planazo, madre mía. Acá el director se levantó inspirado y lo dio todo. Así que no hay discusión. El punto mejor plano se lo lleva Jackma indiscutiblemente. Pero la pregunta es: ¿se puede calcular la calidad de una película de monos con la cantidad de muertes a manos del mismísimo mono? Yeah ya tenía dos con los muchachos del barco vamos a contarle uno más por el muchacho que manejaba este helicóptero otro más por el muchacho que manejaba este auto cuatro más por los muchachos que manejaban estos tanques uno por este muchacho que muere aplastado por rocas y otro más por este otro muchacho de este otro helicóptero. 10 muertes, pésimas muertes, malísimas, no sé un solete. ¡Ah! Pero ya Hay muerte nomás así que en cuanto a la cantidad el punto es para él pero en cuanto a la calidad el punto es para Jackman que no serán las grandes muertas del cine de terror pero por lo menos se, no sé, se ve el mono atacando ¿no? y después se ven los cuerpos la cosa en termina con un tanque matando al mono bomba Y así termina la película. En Jack Ma la cosa termina con Jack Ma que está por matar a Sam. Pero, pero, pero. Sí, Sam le hizo una triquiñuela usando un espejo y lo encerró en un coso donde lo prendió fuego. Y el mono muere. Y Sam también muere porque el mono le mordió el cobote. Todo muerto. Así que en cuanto al mejor final, el punto también es para Jackma, dijo Alta triquiñuela. Y es así como Jackma triunfa como mejor película de esta contienda. ¡Felicitaciones, Jackma! Y ahí, por apenas tres puntos, sigue en la carrera para convertirse en la peor película de la historia. Su próximo enfrentamiento será con Terreno Mortal, pero para eso falta, porque en el próximo capítulo habrá otro enfrentamiento, que pronto deberá conocer. Pégale hey, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.